Entonces aquí tenemos el, el tema del asociativismo. Eh, yo creo que lo mejor es mostrando. Eh, como ven, creo que lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos, informarnos bien. Yo necesito saber qué está haciendo el vecino, a ver si él me puede ayudar en, en la idea de negocio. Pero hay veces la comunidad no sabe cómo comunicar o cómo informar. Entonces lo primero, yo creo que sí necesitamos un taller para toda la comunidad enseñándoles cómo o qué medios puede usar para comunicarse con la, con la gente de su pueblo. Entonces, eh, lo primero es eso, hacer un taller para que toda esta gente disemine esas metodologías de comunicación dentro de su comunidad. Aquí vemos ya lo siguiente, es una señora que ya aprendió algunos de esos medios para comunicarse dentro de su pueblo. Uno de ellos es pues aquí lo del megáfono, en el cual la señora está diciendo... Eh, yo tengo frutas pero necesito a alguien que sepa hacer mermelada y aquí tenemos otro medio que es lo de, el, el tablero digamos público en el cual otra persona está digamos que diciendo yo sé hacer jugos pero no tengo frutas eh, y aquí vemos ya a la comunidad escuchando, ¿no? obviamente pues aquí hay muchas más ideas que pueden ser la radio, los libros, etc. Eh, cosas muy sencillas y muy análogas o también puede ser eh, ya SMS o bueno, en fin. Y aquí vemos ya la comunidad escuchando y asociándose. Aquí es donde se crea el link para poder yo eh, asociarme con otra persona o con muchas personas. Y al final lo que tenemos son muchas personas ya empoderadas de qué forma vamos a comunicar y, qué, y de qué forma también vamos a transmitir toda esa información y diseminarla dentro de, de la comunidad. Y obviamente pues al final vamos a tener digamos un... Eh, un incremento en, en, en todo, ¿no? en, en dinero, en felicidad y en bienestar. Entonces, esa es la primera idea.